Hola amigos, hoy han debido ver filas interminables en lo que es el Banco Unión. Esto es ya que tienes que actualizar supuestamente tus datos, dado que la ASFIA le ha dado una orden al Banco Unión, en la que tiene que realizar actualización de todos sus sistemas. Para ello, no te dejan realizar ningún depósito, ningún retiro de tu cuenta, cobrar boletas de garantía, cobrar cheques, depositar cheques... Un montón de, de, de cosas que tienes que tú hacerlas diariamente, hasta que no hagas esta actualización. Para hacer esta actualización, te hacen firmar un papelito. Este papelito. Ese papelito indica que tú autorizas al Banco Unión, al CEGIP y a otras entidades cruzar la información sobre tus cuentas. Esto es totalmente ilegal, en primer lugar. Por eso piden una autorización. Le recomiendo, por favor, que llenen el espacio vacío en el que ustedes autorizan el cruce de datos de tu cuenta con el, eh, en el Banco Unión con el CEGIP. Solo para ese día que tú estás firmando la actualización de datos. Nada más. Ninguna investigación ni nada. Yo lo hice el día de hoy. Me negaron. Además por un video que yo había hecho denuncias en la que habían sacado dinero de mi cuenta y de otras cuentas de muchas personas hace dos semanas. Y no tengo respuesta ni, ni quién ha sacado ni ninguna respuesta de ninguna de las agencias donde he hecho el reclamo. Tengan mucho cuidado con lo que estén firmando en el Banco Unión. Esto no es nada más que una segunda jugarreta de su plan de ley de ganancias ilícitas, que no es nada más que un plan inquisidor en contra de la gente que piensa diferente y que no va de acuerdo a la ley del más. le da superpoderes al fiscal, al ministro de justicia al ministro de gobierno, al procurador general del estado a la policía que puedan a simple requerimiento de ellos quitar el secreto bancario quitar el, lo que es la ley del periodista quitar la ley profesional ¿qué quiere decir esto? Que si tú tienes un proceso, tu abogado tiene que contar absolutamente todo lo que tú le has dicho, incluso si te afecta a ti. Tengan mucho cuidado y acaten el paro el 11 de octubre. Nos vemos.